Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciemos esta jornada, esta, este nuevo día que el Señor nos regala dando gracias y encomendando, poniendo a los pies de Jesús en este día jueves, dando gracias a Dios por nuestro sacerdote, por nuestra diócesis. Yo quiero invitarlo para que hoy haga una pequeña oración en acción de gracias por su sacerdote amigo, por su párroco. Encomiéndelo a Dios, Pídale al Señor que le dé la gracia de la santidad. En tus manos, Señor, nos ponemos. Gracias por todo, Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, queridos hermanos, meditamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre, ¿se trae el candil para meterlo debajo del selemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candeleo? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se oculta, es para que salga la luz. El que tenga hoy es para el que hoy. Les dijo también, atención a los que estáis oyendo. La medida que uséis, la usarán con vosotros y con creces. Porque al que tiene se le hará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy el Evangelio nos, deja, nos regala, nos da una serie de síntesis, unas frases sintéticas. Eh, lo primero no, no se enciende un, una lámpara para esconderla, no, es para que alumbre, para que ilumine y la fuerza y la gracia de Dios y el fuego del amor de Dios, para que encienda el corazón de tantos hombres. También, queridos hermanos, la palabra nos dice, no se oculta algo para, para, para ocultarlo, no es para que salga la luz pública. El secreto es para que en algún momento haga impacte impacto y haga toda la bulla. Y por último, la medida que uséis... La van a usar con ustedes y con creces. El Señor nos dé la gracia y la fuerza, queridos hermanos, de orar bien, de ser generosos, de amarnos los unos a los otros. Dios Todopoderoso los bendiga, los libre de todo mal y peligro. Un buen día para todos, queridos hermanos.